Pide prisión preventiva para el expresidente de Paraguay. A continuación, ahí está, no se lo pierda. Tres muertos más ayer en choques con policías en Bolivia. ¡Oh Dios! A continuación, en el ámbito nacional, hombre intenta asesinar a su expareja y él se suicidó. Gonzalo asegura que durante su gestión... ...actuó con transparencia... ...hablamos cuando fue ministro de Obras Públicas... ...Leonel Fernández dice... ...la Junta Central Electoral... ...deberá de aceptar... ...su candidatura por cualquier partido... ...en el ámbito local regional para hoy... ...a continuación vamos a ver lo que nos dice... ...nuestro amigo Francisco Tavares, el chino... ...sobre su candidatura y el pacto... ...entre Alianza y el PRM... ...el Falpo inicia... ¡Azopao populares en San Francisco de Macorís, en diversos sectores! ¡Ahí está! ¡Ayer inició en Ugamba! ¡Posesionan nuevo general del Comando Regional Noreste de la Policía con asiento aquí en San Francisco de Macorís! ¿Qué espera usted del nuevo general del Comando Regional Noreste con asiento en esta ciudad? ¡Ciudadanos opinan! ¡Izquierdistas en esta ciudad! Expresan su solidaridad con Evo Morales y su gobierno destituido en Bolivia Equipo gestor para la construcción de la Plaza de la Cultura en esta ciudad Anuncia realización de marcha para la próxima semana A continuación, taxistas se oponen a ser removidos en las inmediaciones del Parque Duarte y otras localidades Hablan de una persecución por parte de la Alcaldía Saquean la residencia del director regional de la oficina de FEDOMU Aquí en San Francisco de Macorís Él nos explica cómo sucedió todo Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo La justicia brasileña emitió ayer una orden de prisión preventiva contra el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes en un caso de lavado de dinero e incluso su nombre en la lista rojas de la Interpol en el marco de la mega operación anticorrupción de la Sin embargo, la constitución de Paraguay establece que los expresidentes de ese país Pasan a ser senadores vitalicios con fuero parlamentario y para retirarle la inmunidad se requiere de dos tercios del Senado donde Carte tiene mayoría a su favor. Ahí está, esa es la situación y le favorece la constitución de Paraguay a este hombre, señores, involucrado en acto de corrupción. Miren, continuando en el ámbito internacional, tres muertos más ayer en choques con policías en Bolivia. Tres personas murieron y otras 30 resultaron heridas ayer en un operativo policial militar para despejar el acceso a una planta de combustible bloqueada por partidarios del expresidente Evo Morales. Los manifestantes protestaban contra la presidencia interina de Bolivia. ¡Adelante! Desde las 3 de la mañana estamos haciendo fila Hay gente que ha dormido para estar adelante Toda esta gente ha dormido aquí, amanecido Para, agar para agarrar un pollo, para comprar un pollo Vivíamos bien, nunca nos ha faltado nada Entonces queremos volver a eso Ahora de que mire estas filas en todo lado, es bloqueo por aquí bloqueo por allá bueno señores, la situación así continúa en Bolivia ¿eh? tensa, tensa señores, en el ámbito nacional, miren, un hombre intentó asesinar a su ex esposa él pensó que la mató y se suicidó mírenlo ahí, así que le propinó dos disparos a su ex esposa y se suicidó la tarde de este martes en los jardines del norte del Distrito Nacional. La mujer fue identificada como Francisca de los Santos, de unos 37 años, mientras que su agresor fue Gregorio Pérez, de 57. Adelante. Él la llamó por teléfono de la escuela, estaban hablando tranquilo ahí, salían con otra muchacha, estaban hablando tranquilo ahí. Le llevan ahora este llamador de nuevo y se fue para la casa. Y cuando volvió para allá la llamó por teléfono, cuando ella salió ahí le metió el tiro. Él iba a entrar y el portero no lo dejó entrar. Y él la mandó a buscar y ella salió. Y ahí fue que le procedió a tirar dos tiros y él pensó que ella... Y eso fue más la depresión de que tenía un tiempo que la mujer lo... Se habían separado y él quería a su mujer. Me quedo, ¿cómo le explico? Perpleja, porque en realidad hay mucho feminicidio y cosas, y lo que queremos es que se termine, pero al parecer siempre sigue las cosas. No, Esa muchacha tranquila, una muchacha muy trabajadora, pero ella está viva. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, por parte de personas, testigos sobre este horrendo acontecimiento. Repito, él pensó que la mató y él también pretendía, ¿verdad? Bueno, pretendía, no lo hizo, él se quitó la vida. Luego que le disparó a ella. Miren, señores, Gonzalo asegura que durante su gestión actuó con transparencia. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana es ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, Aseguró que durante su gestión en la entidad actuó apegado a la ley y con total transparencia, siempre pensando en los dominicanos. Veamos. Y yo le doy la total seguridad que todo lo que hice en mi gestión fue apegado a las leyes. Y siempre lo hice pensando en los millones de dominicanos y dominicanas a quienes le mejore su vida. Yo lo que he visto es que esa fue la gestión de Gonzalo Castillo y por eso es candidato una de las gestiones más eficientes que ha pasado por ese ministerio, con menos cuestionamiento. E inclusive es de las pocas veces que un candidato de otro partido alabe esa gestión. Realmente eh, de, de todo lo que cualquier denuncia hay que eh, darle seguimiento, investigar la profundidad para ver si realmente tiene sustento. Eh, y que se compruebe si es verdad o no. Y en caso de que sea alguna evidencia sustancial, pues entonces eh, se pueda eh, lograr un sometimiento al que realmente... Ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de esos funcionarios al momento de resaltar y también de Gonzalo, candidato del PLD para las próximas elecciones, lo que fue su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas. Leonel Fernández dice, la Junta Central deberá de aceptar su candidatura por cualquier partido. Así se expresó Leonel, quien aspira a dirigir los destinos del país a través de la fuerza del pueblo y otros partidos que le han acogido. Adelante. Yo que ese es un criterio que yo tendrán que variar, porque la decisión se aplicaría a la inscripción de una candidatura, no tiene que ser específicamente por el Partido de los Trabajadores, ya es una decisión que me favorece. Lo que el tribunal está diciendo es que esos artículos no se me aplican, y por tanto, en mi caso particular, el Partido Reformista o cualquier otro partido que quiera inscribir, la Junta tendrá que aceptarlo. Bueno, ahí está, señores. ¿Quién lo diría? Eh? ¿Leonel Fernández? optar por la presidencia de la república por otros partidos bueno al whatsapp señor director vemos inmediatamente quienes están en estos momentos en contacto con nosotros quienes nos han escrito quienes verdad nos expresan por aquí su sentir algunas frases guiñones dice buen día bendiciones dios te bendiga amén gracias para usted y los suyos también William Hernández nos envía por aquí algunos links. Ahí está. ¿Por qué se molestó Joaquín Peña Gramonte? Oposición pide justicia, investigue denuncia de corrupción contra Gonzalo Castillo. Algunos de los links que nos envían por aquí. William Hernández, que más adelante estaremos observando, ¿verdad? Para ampliar la información. 5375 nos envía por aquí esta fotografía de esta mujer. Y más adelante escucharemos el audio, solo vemos la foto, pero no nos dicen de quién se trata. Más arriba, señor director, también está la de un niño. Vamos a dejarlo entonces, señor director, para colocarlo luego a ambos y decirles si es que están de cumpleaños los dos. Que me imagino que sí, ojalá y que sea así. Wilton Gómez. De Wilton, no, vamos a ver. Antes de Wilton, 5375. Bueno, se le pasamos ya. Rosanna, Rosagna, desde el sector Las Flores. Ahí sí. Hola, Vladi, ¿cómo estás? Por favor, felicítame a mi nieta Angeli, que cumple sus tres añitos hoy. Para esa hermosa, linda bebé, que Dios la bendiga. Qué bien, linda imagen, nos refresca a esta hora. Wilton Gómez, ahora nos dice, como siempre activo. ¿Eh? Wilton siempre está activo, ahí está el mello, qué bien. José Duarte, desde el sector Grullón. Buenas tardes, Vladi, la policía que se ponga a patrullar en el barrio Grullón para que... Una delincuencia dice por aquí la policía. Bien, gracias. Bueno, ahí está. La policía en el sector grulló más patrullaje. Carmelina nos envía una linda postal de buenos días. Gracias a Carmelina por estar activa con nosotros a esta hora. Al corte comercial. El regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Conversamos en el día de hoy con nuestro amigo Francisco Tavares, el chino. El chino aspira a dirigir la alcaldía de Alianza País, desde el municipio de San Francisco de Macorís por Alianza País. Un hombre bueno el chino, eh, trabajador, honesto. Nuestro amigo el chino, que fue nuestro profesor, ahí está. Queremos mucho al chino. Pero el chino en el día de hoy, aparte de conversar con, de él con sus aspiraciones a la alcaldía, Hablamos también de temas de interés. Tal es el caso, recuerden ustedes que días atrás hubo un pacto entre Alianza País y el PRM. Esto ha sorprendido a muchas personas. ¿Qué dice el chino sobre esto? Veamos. Bueno, hemos llegado a un acuerdo en Santo Domingo Este, en San Juan de la Maguana, ¿verdad?, y en Santiago, con Dominicano por el Cambio, que también va en la boleta del PRM. Porque hemos considerado que donde quiera que nuestro partido pueda hacer un aporte para evitar que esta gente que ha depredado el erario siga en el poder, nosotros consideramos que hacemos un aporte al proceso de democratización y de fortalecimiento institucional del Estado. Por eso nosotros hemos arribado a acuerdos puntuales, no alianzas, porque tenemos nuestro candidato, que es el doctor Guillermo Moreno, que va independiente para las presidenciales. Y potencialmente nuestra vicepresidenta sea Minuta Várez Mirabal. De tal manera que... ¿Cuál es que, el acuerdo entonces de ustedes con el PRM? Bueno, apoyar, ellos, eh, ellos no va, eh, vamos, van a apoyar la candidatura a la vicealcaldía de Santo Domingo Este, van a apoyar dos, dos regidores en dos de las tres circuncriciones que conforman ese, esa jurisdicción política. Y también van a apoyar al compañero Manuel Mato, un legendario luchador de los productores de habichuelas de San Juan, a la senaduría. Esa es la razón por la cual nosotros hemos llegado a acuerdo en ese lugar. ¿Aquí en San Francisco no hay...? No, aquí en San Francisco de Macorís nosotros vamos a hacerle esta propuesta como la hemos hecho, de manera escrita y vamos a batallar. Y de seguro que cuando cuenten los votos, ¿verdad? A partir del 16 de febrero, ustedes verán al profesor Juan Francisco Tavares en la alcaldía de este heroico luchador y trabajador pueblo de San Francisco de Macorís. Bueno, pues suerte para nuestro amigo Juan Francisco Tavares, el chino, aspirante a la alcaldía por Alianza País. Ahí está el chino, caramba, ¿eh? mi maestro, una persona muy buena, muy honrada y con buenos planes para San Francisco de Macorís. Suerte, chino, en su candidatura por Alianza País. Bien, señores, el Falpo inicia a sopao populares. Raúl había anunciado ayer que iniciarían por Ugamba. Por allá esto asopado, dice Raúl, que iban a tener otro matiz, ¿verdad? Era un, son asopados de protesta al mismo tiempo de, de disfrutar, pero son eh, asopados de protestas y que se estarán realizando en diversos sectores. Iniciaron ayer por Ugamba, por allá en el puente, que se está reclamando su construcción. Vamos a ver entonces qué nos dicen. Adelante. ¡Vaya, vaya! este azopado popular en la cabeza del puente, que ya a más de dos años de que el presidente empeñara su palabra en esta misma comunidad, todavía los trabajos no han sido iniciados. Por lo que estamos de manera pacífica reclamando el inicio de inmediato ya de la construcción del puente de Uganda. Las autoridades son responsables de todo lo que suceda adelante en este puente que ha sido tan transitado por los estudiantes de la escuela Paulina Venezuela y de los moradores de los diferentes sectores que están alrededor del mismo puente como dice el pueblo franco macorizano y expresó esta comunidad hace casi cuatro o cinco meses que las autoridades vinieron aquí sabíamos que era un bulto que se iba a hacer incluso limpiaron el aire, hicieron un estudio de suelo y donde se iba supuestamente a iniciar la construcción del puente en virtud de eso ya nosotros hemos decidido continuar nuestro proceso de lucha, continuando haciendo la construcción de este puente, que este tiene ya varios años, que fue prometido por las autoridades, incluso por el propio presidente de la República, y que ni el gobernador que salió ni este, al parecer, han tenido la voluntad de que la comunidad de Ugamba tenga el puente que necesita y que amerita, debido a que esto representa un peligro, no solo para la comunidad, sino para los niños que van hacia la escuela Puebla la Venezuela, que reciben el pan de la enseñanza que corren peligro la construcción por, por este puente que tenemos en este momento. Están en la sopao. Deje las imágenes, señor director. Ahí está de la sopao. Caramba. Eh, se ve bueno ese asopado, ¿eh? Lo que podemos ver, nos encanta el asopado a nosotros. Y más en horas de la noche. Sí, sí, es muy bueno el asopado. Miren, señores. Ayer quedó posesionado aquí en San Francisco de Macorís el nuevo general del Comando Regional Noreste de la Policía con asiento en esta ciudad. Ahí está, vemos el subdirector en el medio. A su lado derecha se encuentra Eduardo Alberto Ten. Ahí está saludando la fiscal Eduardo Alberto Ten. Será el nuevo comandante en la dirección regional de la policía con esto, con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Sustituye al general Horizon Olivense Minaya. El general Eduardo Alberto Ten viene procedente desde la ciudad de Baní. Entonces hay que decir que a Baní, eh, ahí está. Vemos las imágenes, señores. Momento en el que Pérez Sánchez, general, su jefe de la Policía Nacional o subdirector, director, hace ¿verdad? posesiona al nuevo general aquí en San Francisco. Vamos a ver parte de lo acontecido. Adelante. Lo primero que debo decir es agradecerle a Dios Todopoderoso, porque solo Él guía los pasos de los seres humanos. Él pone las autoridades que están a cargo de llevar la convivencia pacífica de los pueblos y con pocas palabras, yo puedo decirle todo lo que se va a hacer aquí. Voy a trabajar sin descanso. Voy a trabajar junto al pueblo, junto a los campos, junto a las comunidades, junto a mi policía. Primero digo: barreré mi casa antes de salir a barrer la ajena. Así que. Ese mensaje ustedes lo pueden divulgar. La casa mía tiene que estar impecable para yo poder exigir a lo exterior. Y con el concurso, con el apoyo de las autoridades civiles del pueblo de esta provincia de Duarte, vamos a hacer un trabajo que realmente sea recordado en San Francisco de Macorís. Le prometo que iré de la mano. Me reuniré con todas las comunidades que así lo exijan y que así lo necesiten. Espero contar con todos ustedes y que en lo adelante estemos preparados para dar las respuestas que el pueblo de San Francisco de Macorís la provincia de Duarte se merece. Muchísimas gracias. Gracias a por permitirme, como dijo el señor subdirector, director, 17 meses, ¿verdad? un año y cinco meses aquí en, en la región noreste Principalmente con asiento en esta provincia, la ciudad del Jaya eh, Dejo tanto amigo y tanto cariño Al señor subdirector que vino a hacer el relevo De mi hermano Alberto Ten A, a las la autoridad, al señor gobernador, a don Luis eh, Está recién inaugurado en la posición también Al senador, a Mirka Romero, a la diputada... Eh, doña Milady Núñez a las autoridades todas al alcalde a la magistrada procuradora fiscal también a toda la autoridad amigos compañeros eh, deportistas amigos de la prensa todo el pueblo de la, que la región noresta, para que es un gran placer permanecer aquí por segunda vez dejar tanta gente mía tanta gente que me siento ya parte del pueblo y parte de la región y démele todo el apoyo que me dieron a mí en estos 17 meses a mi hermano Alberto Ten, que es un hombre de principios, de valores, lo conozco como la palma de mi mano y yo sé que va a superar lo que nosotros hicimos aquí. Eso lo tengo yo por seguro. Así que muchas gracias. Ahí estaba el general Eduardo Alberto Ten, nativo de aquí, ¿verdad? Los reportes que tenemos de la comunidad de Génimo, de cercanía aquí en San Francisco, el nuevo general Alberto Ten, y ya escuchábamos a Horizon Olivense Minaya al momento de agradecer, ¿verdad?, el tiempo que perduró aquí en San Francisco, irá ahora a San Juan de la Maguana, Horizon Olivense Minaya. Pero, vamos a ver qué dicen los ciudadanos, qué esperan ellos de este nuevo general en San Francisco de Macorís, en la región del Nordeste, ¿Qué espera usted del nuevo director del Comando Regional de la Policía, el general Eduardo Alberto Ten? Escuchemos. Eh, vamos a esperar de que haga el trabajo que se merece esta ciudad y toda la ciudad del país, obvio, porque en verdad muchas veces vienen y los primeros días de gestión todo es muy bonito, operativo, movimientos, pero no se ve nada. Vamos a esperar que este general eh, ponga su nombre en acto. Bueno, esperamos que rinda la labor que rindió enison Olivense en Seminaya, que se, se prepare para trabajar en San Francisco de Macorís, debido a que San Francisco de Macorís es una de las provincias que el auge de la delincuencia no merma, sino que cada vez va en progreso. Esperamos que se ponga los pantalones y que. Eh, aprieta la, la cintura para que trabajemos a favor de la tranquilidad y la prosperidad de nuestra provincia. Lo primero que espero es que tenga un buen comportamiento con la ciudadanía y que se radique los males que tenemos en los sectores que ya conocemos y que Macorís también le dé el apoyo porque no solamente que él haga, sino que San Francisco de Macorís le dé el apoyo cuando él lo pida para que las cosas se realicen como debe de ser. Yo espero que el nuevo general eh, siga haciendo el trabajo que dejó el otro, que lo hizo bastante bien, y que Dios lo proteja y que cada día más esta ciudadanía sepa valorar lo que tiene, en cuanto al general que teníamos, era muy bueno. Bueno, yo como un buen ciudadano, yo confío mucho en los militares que en verdad yo creo que pueden, resolver los problemas de este pueblo porque no son tan grandes, es controlar un poquito la delincuencia eh, principalmente en la parte alta y en la, el centro de la ciudad y en la avenida Libertad controlar un poco y en la salida, tratar de poner patrullaje para que, para que la, la, la, la ciudadanía camine con, camine con cultura y la gente pueda usar su celular en la calle sin, sin problema vamos a ver porque ahora lo, ahora hay muchos policías nuevos aquí macuteando, que no nos dejan trabajar tranquilos eso es lo que hay mucho ahora, vamos a ver si se genera y arregla esto. Que haga un buen trabajo. Beneficio de la ciudadanía. Claro. Que haga una buena labor, un buen trabajo por nuestro municipio. municipio. Eh, vamos a esperar a ver qué puede hacer ahora, a ver si la cosa se arregla, porque la cosa está, está caminando muy mal. Claro, la delincuencia está muy mal. Muy mal está. Bueno, Es lo que tiene que tomar la pilas sobre las la delincuencias que está en las calles pero también tomar el cartel, tener eh, una responsabilidad de los hombres que trabajan los para que no maltraten los ciudadanos, pero el que hay que maltratar es lo que tiene que trabajar por la ciudad y la delincuencia de la esquina, donde hay delincuencia, reunirse con los policías, pero no todos son iguales, porque los muchachos son buenos, trabajadores serios, de familia honorable, pero es, es lo que tiene que ser su trabajo. Muy bien. Buena suerte entonces para el nuevo general Eduardo Alberto Ten, eh, ¿verdad? Eh, que realice un trabajo a favor de la ciudadanía. Vámonos a la pausa comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, miren, en la mañana de hoy, izquierdistas aquí en San Francisco de Macorís se apostaron en la glorieta del Parque Duarte para expresar su solidaridad con Evo Morales y su gobierno destituido de Bolivia. Así que ahí vemos las imágenes de los dirigentes de izquierda y vamos a escuchar en voz de Ramón Rodríguez Momón que se pronuncia al respecto. Adelante. Este es un encuentro de activistas populares y activistas políticos de San Francisco de Macorís que hemos entendido que hay que empezar un proceso abierto de debate y de actividades en solidaridad con el pueblo de Bolivia que está sufriendo en estos momentos uno de los golpes de Estado más arteros que haya dado el imperialismo norteamericano, por una razón muy concreta, entre comillas, para lo que es el imperio, que es que se quieren adueñar de todos los medios económicos de Bolivia. Y porque ahí había un presidente que había acumulado una reserva de más de 30 mil millones de dólares y que había dado muestra de invertir en el pueblo, en el área de educación en el área de la salud, en el área de la alimentación y en el área de las libertades públicas porque en 14 años ahí no había no ha habido un muerto por razones políticas sin embargo, al día a días del golpe de estado ya hay más de 30 muertos en, en, en Bolivia y los cruceños, los racistas y xenófobos Andan detrás de los indígenas, cazándolos como si fueran perros, voz dicha por los propios indígenas. Para nadie es un secreto que la Organización de Estados Americanos sigue siendo una colonia imperialista, una cueva de alacranes que Fidel en un momento dijo que se trataba de un nido de cucarachas y le pidió excusa a las cucarachas. Y así se están manifestando. Hay un conjunto de verdugos fascistas, Donald Trump, Macri en Argentina y otros, Bolsonaro en Brasil, que creen que ellos van a imponer el fascismo a nivel mundial y pienso que es favorable entender nosotros que hay una reacción importante en el continente americano porque está Chile en la calle, México con un gobierno democrático. En Argentina gana un gobierno democrático, en, en Nicaragua se recupera Daniel Ortega de los planes golpistas que habían, y en, en Panamá se están movilizando, en Altice se están movilizando, por distintas razones, por reivindicaciones concretas y en respaldo político a la situación de Bolivia. Entonces nosotros decimos que San Francisco de Macorís es un pueblo revolucionario con un vara en la historia no puede permanecer indolente frente a un problema tan serio como el que está ocurriendo en Bolivia. Entonces, todos estos activistas empezamos a partir de hoy a, a hacer discusiones, a concebir actividades. Incluso ya en el 27 de febrero va a haber una actividad de solidaridad el día 8 de diciembre, domingo 8 de diciembre a las 9 de la mañana, entre las tantas actividades que vamos a programar en solidaridad en estos momentos con el pueblo de Bolivia. Esta. Miren, de igual manera también estuvieron en la Glorieta del Parque la mañana de hoy Miembros del equipo eh, gestor para la construcción de la Plaza de la Cultura Aquí en San Francisco de Macorís Quienes anuncian una actividad que se estará realizando la próxima semana Una caminata, una marcha ¡Veamos! <música> En esta mañana estamos invitando a una caminata por la defensa del arte y la cultura que se hará el 26, el martes, a las 9 de la mañana frente a Telenor. Será la partida ahí, de ahí partiremos a hacer una caminata hasta llegar al parque. Nosotros hacemos esto por la necesidad urgente de que se reponga la Escuela de Bellas Artes y que se construya la Plaza de la Cultura en San Francisco de Macorís. Necesitamos urgente... Que se, que se ubique la Escuela de Bellas Artes y que se siga, eh, se siga luchando para que podamos tener una plaza de cultura, porque aquí es el único pueblo de muchas provincias que hay en el país que todavía no se le ha, no se le ha construido un espacio cultural. Y los, las autoridades tienen que saber que el arte es un arma contra la delincuencia. Los niños que estudian arte, que estudian teatro, música, pintura... Eh, pues tienen una formación diferente a los a los que no lo hacen. Y eso es lo que tenemos que hacer, luchar porque el arte y la cultura se desarrollen. Bueno, ahí está, señores. Interesante esto, así que la actividad de la Plaza de la Cultura tenemos que, que apoyarla la próxima semana. Taxistas se oponen a ser removidos de las inmediaciones del Parque Duarte. Hoy ellos llegaron hasta... El frente del ayuntamiento municipal en la calle 27 de febrero. Ahí está, se apostaron frente al ayuntamiento. Y vamos a ver qué dicen algunos de esos taxistas. Adelante. Nosotros tenemos muchos años ahí en ese parquecito. Antes de estar todos esos negocios, ya nosotros estamos. Nosotros somos padres de familia, igual que, igual que todos. Ellos quieren tener su negocio. Nosotros queremos trabajar. Lo que nos pedimos a él.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 Entendemos que no podemos coger toda el área a los taxistas, pero tiene que regularnos y nosotros lo aceptamos la regulación. Que convivemos todos unidos, alcaldía, con los taxistas y con el, con el ciudadano que operamos aquí en el Parque Duarte, que hay que buscamos la comida y tenemos que con, con, convivir todos juntos. Bueno, ahí están los taxistas la mañana de hoy frente al parque, frente al ayuntamiento, señores. Miren, Ángel Mercedes. Es el director de la oficina de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU. Llegó al cuartel hoy. Anoche saquearon su casa. Le robaron de todo a este hombre. Eso fue en la urbanización espinal. Vamos a ver sus declaraciones. Adelante. En la noche de anoche, mi casa fue violada de manera eh, desconsiderada. Se quiere, producto de un robo. Entraron por la... Eh, eh, violaron el, el cristal del frente... ...rompieron los protectores y entraron... ...se robaron televisión, computadora, radio... ...licuadora... Eh, ...y otras cosas... Eh, ...caldero, arroz, a, aceite... ...y... ...fue un robo que, que más que, que todo... ...es el, el, el sentimiento de impotencia que uno tiene... ...ante esta ola que tiene... ...delictiva que tiene esta ciudad... ...bueno, ola no, porque no puedo decir que es una ola... ...pero ante esta actitud delictiva que tiene esta ciudad... Y uno se siente impotente, se siente eh, frustrado y esperamos que las autoridades eh, tomen carta en el asunto y que le pongan coto a esta ola y a este tipo de delincuencia. El valor de los sustraídos. ¿Qué estima? Nosotros no hemos estimado numéricamente hablando, pero te digo que fue computadora, televisión, radio, licuadora, eh, calderos, eh, arroz, az, eh, aceite. Eh, no puedo estimar porque todavía no he hecho una valoración económica, pero me imagino que debe estar cerca de los 100 mil pesos. No, No, no tenemos sospecha. Fue en mi residencia, está en la urbanización Espinal. ¿Cómo se percatan? En la mañana de hoy. Cuando salimos, mi esposa vio la puerta abierta, o sin seguro, mejor dicho, porque entraron por un protector que lo rompieron. Y cuando ya iba saliendo, que iba a caminar, entonces nos dimos cuenta de esta situación. No, estábamos mi esposa y yo. Mi bueno, caramba, qué lamentable esto, eh. nos molesta bastante eso, porque nosotros también hemos sido víctimas de esa clase de acciones por los ladrones. Felicitar de manera muy especial, pues está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, el padre de nuestro máster, de nuestro primo, compadre, el señor Félix José Paula, padre de Aneudi Paula, el Meca, quien lo felicita. Miren qué dos príncipes como están ahí, miren el Meca y su papá. ¿eh? No, no, el papá de Meca es el de atrás, no es el de frente, Meca es el de aquí al frente Cuidado, lo que pasa es que el papá se ve más joven que Meca ¿Eh? Eso y así mismo es compadre Felicidades para nuestro querido amigo Félix hay un chivo ya, Bendiciones Félix, hay chivo esta noche compadre Hoy se va a comer algunos traguitos, ¿verdad? Tranquilo en familia ahí Para celebrar la vida suya hermano Félix Paula Felicidades y que cumpla muchos más Gracias a ustedes por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el Todopoderoso lo permite Mañana vuelve la fuerza informativa Sobre todo